llevar paz a este cuerpo puedo dejar los ojos entreabiertos y relajar la cabeza inhalando y exhalando con profundidad voy relajando los ojos Suavemente. Observar cómo está mi cuerpo. Sin presionar. como sea que está, solo me doy permiso a que esté tranquilo, a que suelte la tensión. Observo cómo estoy ahora, en este momento presente. Una vez que observe el cuerpo también. Vez, ¿sí? ah, un poco a poco. tal como cuando yo limpio mi cuerpo, el barro, el polvo, corre a. E ¿Qué Esa oscuridad interior se desvanece allí donde el corazón. No e sim Sabiduría, todos los sentimientos, no libre, comienza. Gracias. No dijo que nada me hubiera y vuelvo a sentir. En este momento, no necesito pensar en nada, sino sentir Espaço metafísico, espiritual, também não há palavras, também há uma profunda En silencio interior descargo tantos pensamientos innecesarios, percibo ese espacio. Sin Thank son sí. una Esta agradable experiencia de conexión con la Fuente Suprema me hace despertar la conciencia de la parte más pura en ese estado original de mi propio ser. Darle luz, claridad y toda mi atención a volver a despertar las cualidades originales del alma que soy mi corazón en esta sintonía de amor espiritual hace que mi mente se alinee con esa misma melodía y todo ese ruido mental de tantas cosas vacías de tantas situaciones pasadas tanto ruido Va quitando mi mente, mi corazón y todo mi ser vuelve a brillar en esa pureza original, tan radiante, suave. Libre. Volver a recordarme a mí mismo, que el alma, el espíritu que soy, fue originalmente libre, absolutamente liviana Nada me ataba y nada hacía que mi ser se sintiera pesado. Puedo recordar esa luz de libertad. brillando desde el corazón tan brillante y luminosa, tintineando la melodía de la paz ese canto silencioso que logra apaciguar todo el miedo haciéndome sentir mi propia paz original tienda natural y suave Concentración. que todo lo que siento en este segundo, todo lo que mi mente trae para mí, son hermosas experiencias tranquilas, serenas, del mundo de libertad y de la más agradable livianes como si esa parte profundamente pura en mí se volviera a despertar y viviera Radiante, fuerte, estable. Yo el alma eterna, volviendo a recordarme quién soy, mi parte más pura, suave. agradable disipando todo ese ruido con la dulce pomada del silencio la claridad y el amor y por unos instantes corazón es mi propio oasis, mi espacio seguro donde puedo estar protegido como un capullo de luz que el Ser Supremo hace para mí como un nido de protección donde nada ni nadie me puede influenciar y es aquí donde el alma se nutre directo de mi madre suprema con el cariño más puro Cuidadoso, gentil, que solo la Madre Suprema es capaz de tener. Me tienen este nido de luz para recargarme, despertar y ayudarme a recordar la fuerza que vive en el alma por unos instantes dejo que esta energía tan dulce pura intensa limpie el corazón recargue mi mente y me libere de todo ese miedo y angustia que despierte de Thank <laughs> you. este capullo de protección, sintiendo esa fuerza natural en mí, latiendo, haciendo que finalmente mi mente y mi corazón se equilibren, se alineen y se armoniza tu interior en una absoluta paz, sintiendo mi propia fe fuerza de paz con la claridad profunda me doy cuenta que nada ni nadie tiene la capacidad de darme sufrimiento yo soy el único ser que lo toma cuando me identifico con lo que sea que sucede afuera, con lo que sea que los demás dicen, con lo que sea que ocurre, pero en esta dulce estabilidad del luz de amor y protección limpio ese ruido incluso del corazón y siento mi propio potencial el poder de mi propia mente para no tomar más sufrimiento los demás son almas cada uno viviendo su propio proceso personal con historias que yo ni siquiera conozco superficialmente lo que sea que dice lo que sea que hace el resultado de su propia experiencia interior de confusión, de vacío, de su propio sufrimiento, en mi capullo de protección y amor puedo observar como una escena que ya no me afecta, en la que puedo reconocer el dolor de esa alma y con el amor puro espiritual de la Madre Suprema. Sentir como ella jamás cambia la visión que tiene de nosotros, por más errores que hayamos cometido. Ella conoce el potencial de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser así no queda atrapada en esos errores sino que inspira esa fuerza en mí para avanzar para superar lo que sea que venga en esta vida que en realidad viene para ayudarme a despertar esa fuerza durmiente olvidada en mí con esta misma experiencia me permito sentir compasión misericordia por el sufrimiento que veo en ese ser. Dejar de tomar para mí su actitud reflejo de ese dolor y perdona. Dejo ir todo el resentimiento como si quitara una cadena tan pesada que cargué por tanto tiempo en el corazón. Entiendo que nada bueno le da al alma el seguir teniendo ese resentimiento reconociendo que yo soy capaz de soltarlo ya no pelear con mi pasado dejar que quede donde pertenece en el pasado y regalarme un presente de bienestar volver a sanar mi corazón poniéndole un punto final a esa cadena la saco del corazón y la dejo que regrese al pasado de esa situación de mí mismo y de mi potencial de amar aún cuando tomé sufrimiento perdono suelto y vuelvo a avanzar en los rieles de la vida. Yo ya no soy esa persona. Soy un ser tan experimentado, tan sabio, tan pacífico, que justo hoy soy capaz de soltar y sentirme ligero, sentir que finalmente estoy listo para continuar, que yo soy digno de estar bien que yo merezco seguir siendo feliz en mi propia existencia, dejo de cargar el pasado y abro las alas de este presente con tantas hermosas oportunidades frente a mí una experiencia de luz de alegría y de absoluta libertad con mi madre suprema nada ni nadie puede hacerme sufrir yo ya no tomo el sufrimiento en mi corazón. Estoy completamente listo, lista para seguir avanzando en felicidad. Y con esta misma energía de alegría y livianés poco a poco vuelvo a poner atención a mi cuerpo, tan tranquilo, tan lleno de energía, moviendo suavemente mis manos en mis pies vuelvo al aquí y a la, ya la hora oh, y para terminar eh, salió lo que tenía que salir igual que siempre entonces bueno los que vienen por primera vez siempre terminamos con un extracto de este libro que se llama como pantera de dios <risa> que son extractos de clases que dio nuestra directora a lo largo de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 Para hacer crecer tu fe, despréndete de tu arrogancia y así limpia tu intelecto. Ya no permitas que nadie te influya. Escucha a Dios con, la, yo no lo escogí, salió con este. Dice, escucha a Dios con la conciencia de ser un hijo o una hija. No escuches de forma descuidada. Escucha con mucha atención con amor y con entrega. Luego, cuando pienses o hables contigo mismo, ten en cuenta lo que Dios ha dicho. Cuanto más profunda es tu conexión con Dios, más poder recibes y así el miedo desaparece. Todo en tu vida empieza a parecer fácil y te vuelves limpio, sensato y bueno.